¿Vas a bendecir a algunas personas? Di una charla sobre biografías y autobiografías de mujeres en un país en desarrollo. Era una habitación fría y tenían a sus bebés en sus brazos. Cuando salí de esa conferencia me pregunté a mí misma, ¿cómo puedo hacer más por ellas que cualquier otra persona? ¿Tú también has tenido desafíos en la vida? ¿Quizás perdiste a alguien durante COVID? Cuéntanos tu historia resiliente para que otros puedan aprender de ti. Cuando seas mayor, por ejemplo, ¿qué historias crees que te pedirán que les cuentes a los niños? Por ejemplo, ¿tienes una historia que empezara muy mal, pero que acabó muy bien al final? ¿O qué es lo más épico que te ha pasado en la vida? Estamos unidos por las emociones, si te das cuenta. Di una charla sobre biografías y autobiografías de mujeres en una universidad tecnológica. Todas eran mentes brillantes sentadas en esas cómodas butacas en el cálido auditorio. Todos caímos abrumados por el exceso de vez en cuando, es verdad. Pero ellas me hablaron de su frustración crónica por sus promesas incumplidas. Ni siquiera podían disfrutar de una tarde de té. El dolor que sienten les ha robado cualquier sentido de, de victoria o de realización cuando realmente han conseguido muchas cosas. Me di cuenta que entonces el grupo universitario estaba centrado en sí mismo y el grupo de mamás estaba centrado en el aprecio. El proceso resiliente de mi propia vida pasó de tortura, transición a triunfo y te lo voy a compartir. Nací en Alemania. Aprendí español con 9, francés con 21 e inglés con 26. Terminé la universidad. Me enamoré dos veces. Viajé sola a países donde no hablaba el idioma. Mi nombre, Magdalena Tecles, fue impronunciable para muchos. Me tatué durante 18 horas seguidas. Obtuve el título de instructora de buceo de cero a héroe sin miedo. Di a luz a un niño sano sola. Le di el nombre de león. Superé el abuso y salvé a mi bebé. Pasé hambre durante tres semanas. Sé guardar secretos. Crié a mi hijo sola. Perdí a mi hijo en octubre de 2016 por el supuesto parental, pero sigo en pie y todavía puedo soñar y visualizar me entrego de lleno para ayudar a un amigo necesitado. Estoy construyendo una marca en torno a mi objetivo principal, liberar a mi león. No gane kilos, de más, ni celulitis con la edad. Escribí cuatro libros en siete meses. Vegana y minimalista desde 2017. Me dedico a empoderar a las mujeres de mi equipo para que logren su mejor año a través de entrenamientos y apoyo. Y me encanta. Sigo sí, contando con una gran familia, todavía sonriendo, todavía optimista, todavía agradecida, todavía guapa, todavía creyendo, todavía amando este mundo. Soy resiliente. Mi única palabra es hashtag gracias aba gracias Ava. Porque si queremos niños libres y coherentes, desarrollemos nuestra libertad y coherencias, hermana. Nuestros hijos necesitan mucho más que un, mucho más una referencia que un consejo. Clean Eastwood es esa referencia, él lo demuestra. Haz tu trabajo, protege a tu gente. Así que, ¿quieres saber el plan de acción después de una pérdida para vivir tu propósito? Cuando dejamos de intentar obtener más de lo que en realidad no necesitamos, liberamos una enorme cantidad de energía que se ha inmovilizado en el estuche. Podemos reenfocarnos y realmente dedicar esa energía y atención a apreciar lo que ya tenemos lo que ya está ahí y marcar la diferencia con eso. No solo notarlo, sino marcar la diferencia con lo que ya tenemos. Cuando haces una diferencia con lo que tienes, se expande. Quiero hablar sobre la situación de la mujer en países en desarrollo. Han perdido mucho y han perdido a muchos, pero no han abandonado la búsqueda de ganancias o el compromiso de aumentar su participación de mercado simplemente han perseguido sus objetivos con atención consciente a la integridad en el desarrollo del producto, la integridad en la fabricación y los precios, la integridad en la mano de obra y en la gestión, la integridad y la experiencia del consumidor. Doña Lala, por ejemplo, que fue tan golpeada que no puede tener más hijos, ha puesto su integridad a trabajar en el desarrollo de las ostras y la experiencia del consumidor. Está casada, sí, y uno de sus tres hijos adoptivos acaba de casarse. Cambia tu historia personal, como María Magdalena, de pecadora a apóstol de los apóstoles. Dios te dio un talento o varios talentos, como la parábola de los talentos. Multiplica esos talentos. Eso es lo que quiere Dios en la vida de nosotros. Como la canción esa de yo era una, una predicadora, mi corazón se rompe por todo el mundo, pero enseñar era injusto para una niña. Y en el verano me bauticé del el poderoso Colorado. En el invierno escuché a los perros ladrar y supe que me habían encontrado. Y en el nombre de mi Salvador dejé mis armas, pero todavía estoy por aquí. The High Woman, Quiero, necesito que lo, que lo veas, The High Woman, buenísima canción. Como dice Lucas 4.18, para sanar a los quebrantados de corazón sal ahí fuera, entonces vamos a ver el plan de acción que personalmente he aprendido y he aprendido de estas hermanas resilientes para vivir tu propósito, y te lo voy a explicar con cuatro letras, el nombre de mi hijo, LEÓN, la L, LOVE, ama, ve por lo que quieres, pero no impidas que otros obtengan lo que quieren, ¿qué es lo que quieres? Objetivo personal y objetivo profesional, lo que más amas, vivir de cierta manera por ejemplo, Comparte tu día, comparte tu casa, comparte tu ayuda, ama lo que tienes. Tu propósito es lo que amas, what you love, lo que te atrae, lo que te atrae. Arriesgo todo por encontrarte. Eso es, por ejemplo, lo mío. E. Expansión. Persigue tus objetivos con atención consciente a la integridad, en el desarrollo de productos, en la fabricación y en, las en, la, en los precios, en la mano de obra y en el compromiso y en la experiencia del consumidor. Es. Expande tu atención consciente, expande tu integridad, amplía la experiencia del consumidor, expande tu vida, amplía tus estándares, amplía tus, tus relaciones, expande lo que tienes, expande las personas que conoces, expande tu lista de contactos, Al expandirte, tu vida se expande. Tercera letra, O, de original, adicción a la in acción incómoda. Tengas un corazón roto o un teléfono roto, no importa, sé original, busca la solución. No te centres en el problema, en la crítica, en lo que pasó, en el camino, en el cómo, en el porqué. El duelo no es permanente, el duelo no es un puesto de trabajo, no es un empleo. El duelo es adictivo además, rompe la adicción, de... sé original. Pioneros, somos pioneros como Clint Eastwood, como Indiana Jones, como las seis funciones trigonométricas. Lo que tienes ya está incluido en el programa diario se supone que lo que tienes debe estar dentro entonces sé original con lo que tienes con el corazón roto o con el teléfono roto no importa yo filmo y filmo y hablo todos los días cuarta letra N normal lo que tienes hoy es tu nueva normalidad entonces simplifica también no seas un analista permanente tampoco el análisis es parálisis a veces nuestra tradición se interpone en el camino de nuestra revelación. Eres una nueva persona, en una nueva situación, entonces trabaja agradecida, no llorando. Cuatro letras. Lee, ON. Love, expande, original, normal. Este es un proceso resiliente para vivir con propósito, pasado el duelo, de tortura, transición a triunfo. Quiero que hagas ahora una lista centrada en el aprecio por tus familias y en las relaciones inmediatas en el hogar y en el trabajo. Anota por todo lo que estás agradecido. Marca la diferencia con lo que ya tienes. Te amo por lo que vas a ser. Te amo por quién serás. ¿Te ves bendecida esta mañana? Parece que hoy vas a bendecir a algunas personas.